Buongiorno, cari Buen Buongiorno, da Pablo. El giorno de hoy voy a fare un allenamento sul-step. Voy a fare un circuito per rasodar tutto el cuerpo. Voy a hacer ejercicios para las brachas, ejercicios para el abdomen, ejercicios para las gambas, ejercicios para gamba, ejercicio todo el cuerpo. Vamos a, a movernos un poquito y qué meglio mejor que una buena disposición. Si tú seis constante y seis disciplinado, vaya a reunir tantísimos objetivos en la tu vida, no solamente en la actividad física. Para el día de hoy, ya habíamos necesitado de, de, del esté. Si tú, si tú no eres el esté, no te preocupes, aunque tú puedes hacer el circuito sin salir el esté. Hay finta que hay un esté y te mueve y, y, y haz los, los movimientos que yo hago ejercicio de base para las personas que están iniciando, como para las personas più avanzada, o persona labora a su ritmo. Ok Vamos a meterle hoy la gran energía Puedes beber un poquito de agua Yo bebo un poquito de agua porque Hoy vamos a, a sudar un poquito Vamos a hacer eh, Aproximadamente Esto dura 26 minutos de ejercicio Vamos a mover todo el cuerpo Vamos a mantenernos siempre en forma La salud es belleza Y la belleza es salud Tú curas tu cuerpo Tú, tú curas ah. Es valiente. me llamo físico no no no pernula, pernula, pernula, pernula. Sino no que me desvalgué voy a repetir nuevamente Era un piccolo circuito no dura buongiorno cari amici da Paolo. el giorno de hoy vamos a fare un belísimo entrenamiento. He portado cueste a tres y que, lo he, que me lo han regalado. <ríe> cueste este, cueste este. Cuesta este se puede modificar. più alto, más bajo. El giorno de hoy voy a hacer un circuito total body. Vamos a raturar la gamba, el glúteo, el abdomen. todo el cuerpo. Yo voglio que tú labores a tu ritmo. Tú no compites con me. Tú compites con tu exceso. Le recuerdo. Si tú a estos ejercicios les mete. Constancia, disciplina y aunque vaya, vaya a reyungir tantísimas cosas en la vida, no solamente en el ejercicio. Debe ser constante, constante, ser una persona mot eh, motivada a hacer eh, lo que va a hacer, eh, sin mai meter tantas excusas, que fa sole que no, que no, el no te portará al trasguardo el día de hoy vamos a hacer con este chiquito total body que, se, que lo voy a impostar así vamos a fare 30 segundos de, de movimiento con 10 segundos Cosí tú prende un cochino de área y continúas. Y serán ejercicios de base. No, no será niente cosí, cosa del otro mundo. Tú siempre labora a tu ritmo Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movilidad en, en el posto. Si tú no hay el, el, el esté, no te preocupes. Lo puedes hacer sin esté a casa. Cuando tú riesca trova uno. Pero lo importante es moverse, un poco de movimiento, movimiento, movimiento, movimiento ok, muevo los brazos, los brazos, los brazos, ok un poco la espalda, indietro, indietro la espalda avanti, avanti, ok me piego, me piego, lentamente, lentamente, ok continuo, continuo, continuo, ok vamos a hacer esto si no, el equilibrio, me meto la mano sobre la sedia, sobre el muro soy el marito, soy el amante, cual cosa. Importante no cadere. Ok. Perfecto. Vamos a cambiar. Cambio, cambio. Cambio. Fui más. En YouTube. En YouTube. grande le da a City Life, City Life. Ok. Nuevamente, nuevamente. Abro, chiudo. Ok. Las disposiciones. Te doy el tiempo de dos segundos para que te suscribas al canal. Si ancora no te sé inscrito ok, en tanto tú te escribes yo te este aspecto qua. perfecto, te hay inscrito así me piace, así me piace, así contribuye a que estos videos se vuelvan un poco virales no solamente, que tú mejores tu tus condiciones de vida tus ejercicios ejercicio los puedes repetir de 2 a 3 vueltas a semana, ok voy a impostar mi timer y vamos a iniciar a nuestro primo Ejercicio, nuestro primo ejercicio. Aproximadamente, esto dura 26 minutos. Les recuerdo, 30 segundos de labor o de, de esfuerzo con 10 segundos de recupero. Ok, se parte, se parte, se parte. Alarma, vamos a acercar la alarma. Ok, el timer. Perfecto, le manca la mano la sugamano. Ok, ok, la mano Perfecto, perfecto. 3, 2, 1, ¡via! No, no, no, no, no, vayas técnica, se va 4, 3, 2, 1, 0 Nuestro primer ejercicio, guarda Abro, judo, salgo su leste Ok, abro, judo, cambio de gamba Cambio de gamba, guarda 1, 2, cambio de gamba Ta, ta, ta Abro, judo, cambio de gamba Ok, ok, ok, ok Ta, ta Salgo sur este, no importa que desvía, no importa cambio, cambio, cambio. Lo importante siempre cambiar de gamba cuando tú sales sur este. Cosían que impa las coordinaciones. Guarda, es veloce, veloce, todo esto, veloce. Nuestro próximo ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Uno, dos y cambio. ok, Se inicia, da. Uno, dos, cambio, cambio, cambio, dai. Uno, dos, cambio, cambio, cambio, da. Uno, dos, cambio. Uno, dos. Ah, como no me piace esto, ¿no? Un poco de coordinación, vamos a bailar en estate, ¿no? Ok, nuevamente. Uno, dos, a tu ritmo. Uno, dos. amortigua la caduta, amortigua la caduta. Uno, dos. Ok, perfecto. Perfecto. Nuestro próximo, vamos a hacer un poquito de squat de Vamos a hacer una cuá. Y una que en el esté. Prepárate, guarda, guarda. Uno, dos. Salgo sobre este. el Uno, dos. Y Nuevamente. Uno, dos. Importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Nuevamente. Uno, dos. Salgo, salgo, salgo, salgo. Uno, dos. Alegría. Nuevamente. Uno, dos. Salgo uno, dos perfecto Nuestro próximo, vamos a parar un poquito de a fondo Vamos a parar esto Importante Que el ginocchio No supere la punta del pie, no nos fare tropa fatiga Ok, guarda, vale, guarda, mando el girovita vista Echendo Echendo, echendo Piego que dietro, ¿no? Piego dietro Piego dietro Ok Piego dietro, ok Piego dietro, ok. Piego dietro, ok. Piego dietro. Debo pegar dietro, dietro, dietro. <ríe> Soy activo, ¿no? La salud es belleza. Y la, sal y la belleza es salud. ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el burpees, el burpee. Vamos a hacer una piccola modifica. Guarda, yendo. Dietro. ¿Tan? Salgo sul esté. Nuevamente, yendo. Mano, perra, salgo sobre este, extiendo, mano sobre este, dietro, ta. mano sobre este, nuevamente, yendo, mano sobre este, ta. salgo, ok, extiendo, mano sobre este, ta. salgo, ok, nuevamente, yendo, este, dietro, ok, ok, ok, esto se complica esto se complica vamos a hacer, piegamente piegamente, piegamente a tu ritmo, piegamente ah, 30 segundos 30 segundos 30 segundos ah, ah, que bello, que bello ¿no? como me piace como me piace, vaya a tu ritmo le dona los fanno come volete Pa, piegando, piegando el ginocchio Sí, guardo de frente. Guardo de fronte. Pardo de fronte. Guardo de fronte. Sí. Ok. Dopo lo voy a girare così. Lo guardate de fronte anche di lato. Adesso vamos a fare Montan climber. Montan climber va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Salgo. Salgo. ok Nuevamente 10, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Salgo, salgo, salgo. Perfecto. que vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de de de de de vamos a hacer esto jugada, papá. Echendo, china directa, salgo. salgo, salgo, salgo. Salgo, salgo, salgo. Se siente el brazo no? Se siente el brazo. Ah, resiste. Resiste. Resiste, resiste. Fuerza. Se lo fai. Sí. sí, sí, Ay, ay, ay. Fuerza en el brazo. Ok. A vamos a salgo, salgo en B, salgo en B con destra y luego con sinistra Ok, va, ta, uno, dos, nuevamente, ta, uno, dos, cambio de gamba, ta, exciendo, uno, dos, cambio de gamba, ok, exciendo, uno, dos, cambio de gamba, Va, exciendo, uno, dos, cambio de gamba, exciendo uno, dos, cambio de gamba andiamo uno, dos, y... cambio de gamba perfecto nuestro próximo ejercicio vamos a hacer abdomen, abdomen abdomen, abdomen, abdomen abdomen, <tose> abdomen igual fermo qua, fermo qua vamos a hacer este questo, questo movimiento forza en la gamba aunque me ayudo con las manos me ayudo con las manos me ayudo con las manos con mi ayuda, con la mano, mi ayuda, con la mano si, sí, si, sí. fuerza, ah, contrae, contrae, si, sí, contrae, si, sí, contrae, fuerza, fuerza ok, nuestro próximo, vamos a parar, lato, lato, Uno, en 2, vamos a parar el baleto, el baleto, el baleto, el balo, el balo, el balo, el balo, va Uno, 2 Amortiguo, la caduta, guardo de fronte, si, sí. si, sí. puedo meter la mano en el giroguista, toco, toco lentamente, abro grande, abro grande, abro grande, abro grande, si, sí. amortiguo, amortiguo, sí, sí, creo que no me gusta ancora ni el agua, si, ¿no? sí, si, si, si, si, ta, ok, Vamos a parar, vamos a parar. Plan, plan, plan, plan. Plan, plan. Vamos a meterlo por sí. Plan, plan, plan, plan. Plan. Plan solo este, Plan. perfecto, por último, para finir nuestro, nuestro circuito, vamos a hacer skipping. skip, 1, 2, 3, 4, 5, salto, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, salto, ok, 1, 2, 3, 4, 5, salto, amordigo la caduta, 1, 2, 3, 4 salto ok 1 2 3 4 5 salto ok habíamos fatto nuestro primo round no es así difícil ¿no? vamos a repetirlo nuevamente nuevamente nuevamente nuevamente 1 2 salgo cambio dai. 1 2 cambio de gamba <risa> cambio de gamba 1 2 salgo salgo salgo salgo salgo uno, dos, cambio de gamba, después va, cuesta va uno, dos, cambio de gamba Sí, ok uno, dos, cambio de gamba ok, ok, ok uno, dos, cambio de gamba ok, uno, dos, cambio de gamba, cambio de gamba ok, nuestro próximo uno, dos, uno, dos ok, ok, se va 1, 2, cambio. 1, 2, Sendo 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. ayuda con 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, con continúa. Sigue. Squash, squat, Vamos a trabajar un poquito el glúteo. El glúteo, el glúteo. Hago uno más. Ok. Tra, salgo, salgo y echando, Nuevamente, da. Tra, salgo. <ríe> y echendo nuevamente. Al final, lo echamos hacemos dure. Uno, si tú no hay el esté, no te preocupes. E igualmente lo no puedes hacer ese esté. Este, <ríe> pues este es ejercicio no te puedes limitar, ¿eh? que no le esté, Tú lo fallas. Tú por este fuerza vendrá pagato Ok, perfecto. ¿Cuál continúa? Sigue a fondo, a fondo, a fondo. A fondo, a fondo. Vamos a palo acá. Pa. A fondo, a fondo. Vamos a palo acá. Pa. Vamos a poner acá. Pa. Tra. Tra. Tra, guarda que piego con que dietro, piego con que dietro Tra. Tra. Tra. esto es Tra. Piego, piego, piego, guarda que piego. Me concentro, me concentro. Me concentro. Sí, sí, sí. Me concentro. Lentamente. Tú labora a tu ritmo. Tú labora a tu ritmo. ok, Perfecto. ¿Cuál continúa? continúa en el burpee, el burpee. El burpee. ¿Qué hago el teléfono? Teléfono e non dà fastidio, guardalo qua sta sta salvo, escendo sta salvo, ok mano mano terra salvo, ok terra escendo mano un burbi assistito no è facile queste burbi con su. no? Te ayudarán a, a meterte en forma. Haz eso. Falta continua. piegamente Viegamente. Viegamente. Piegamente. Le dona. Lo pueden hacer así: le dona. Le dona. Le dona. Le dona. Le dona. Le, le dona. La señora María. La señora Claudia. Lo pueden fare de esta forma. Uomini. Lo fanno normales Uomini. Lo fanno normales Guarda como lo hago yo. <risa> sul ferro, sul ferro. Me faccio male, me faccio male, <risa> Ok, me faccio male, Normal, normal. Sí. ¿Cuál continúa? Mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. Mountain climber, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ta! Salgo sobre este. Nuevamente, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salgo sobre este. Nuevamente, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ha sonado la alarma. Ok. Vamos a hacer un poquito del di di di di, el tríceps, el tríceps. Hágalo, ¿cuál? Lentamente, lentamente, lentamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. esto me fa morir. esto me fa hace morire ahora Vado a abrir en B, B, B, B, 1, en B, 1, 2, 3 y voy a en B, ok, 1, 2, 3, una pequeña modifica, 1, 2, 3, cambio, ok, 1, 2, 3, cambio, ok, 1, 2, 3, cambio, ok, 1, 2, 3, cambio abro grande abro grande abro grande uno dos tres abro grande abro grande va uno dos tres cambio de gamba cambio de gamba uno dos tres cambio de gamba okay <risa> <risa> cambio de gamba cambio de gamba adesso qué vamos a pared vamos a parar Abdomen, abdomen. Abdomen. Abdomen. no pero porque de frente va va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 como la barra, como la arriba, como la amorta vamos a abrir lato, lato, lato lato, lato, lato. Uno, la ta, amortiguo la caduta, amortiguo la caduta, amortiguo la caduta, amortiguo la caduta, amortiguo la caduta, amortiguo la caduta, así en toco, en toco, en toco, en topo debates,mente,attro un poquito de, de ejercicio de brazo, toco, entoco, entoco. Sí. Con la maldita del amigo mío, la Vitas es vela, turbo este. ¿Cuál continúa? Plan, plan, plan, plan, plan. Vamos a hacer una picola modifica. Uno, due, abro, chiudo. Uno, due, abro, chiudo. Uno, dos, abro y cierro. Uno, dos, abro y cierro. Uno, dos, abro y cierro. Uno. Uh. Qué vamos a hacer? Vamos a parar skipping, skipping. Ta, ta, ta y un pico los altos. Uno, dos, tres. Salto, uno, dos tres, salto, ok, uno, dos tres, salto, ok, uno, dos tres, salto, uno, dos tres. Si tú no riesces a saltar, no salto, no falla el salto. Uno, dos tres, un paso avanti solamente. Uno, ok, habíamos finito. Vamos a ver. A iniciar de capo, de capo, de capo, de capo, de capo, último ramo, último ramo. Abro, abro, salgo. Ok? Abro, abro, cambio de gamba, ok? Uno, ta, cambio de gamba, ok, ta, ta, cambio de gamba, ok, ta, ta, cambio de gamba, ok, uno, ta, cambio de gamba, ok. 1, 2, cambio de gamba, el brazo que abre es el que va a la gamba 1, 2, ok, perfecto, perfecto vamos a hacer el sa con una mano, con una gamba y luego con la otra 1, 2, 3, vamos a meterle 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 3, nuevamente, 1 2 3 1 2 3 Tú la gamba 1 2 3 El sol, el sol 1 2 3 Nuevamente 1 3 eh. Ok, vamos a parar escote, escote <ríe> Qué tal que si lo facio así, Si me guardo de antes, otra forma Eyendo, ah, yendo, yendo que que ginocchio supera la punta del pie salgo, nuevamente Tras. yendo, nuevamente uno, due una piccola modifica una modifica uno, due, yendo nuevamente uno, due salgo uno, due yendo, va, va uno, due salgo uno, due ok, ok, como la va? Yeah. Vamos a fuera a fondo, a fondo avanti, a fondi, a fondo, a fondi, gamba avanti, gamba, va, va, lo eh, cambio, cambio, cambio, cambio, es, importante, que el ginocchio no supere la punta del pie, fallo lentamente, no portemos avanti el ginocchio, yo arribo, bloco y echendo arribo, bloco y echendo arribo, bloco y echendo arribo, bloco y exendo. bloco y, y en español bajo y bajo Okay. muy bien, muy bien, muy vamos a poner el, el burpees, el burpees modificati, bulpis ¿no? <risa> burpees modificati ok, vamos a va. salgo, ta, ta, ta salgo estos ejercicios tú lo puedes hacer sin sal, sin tal estrés. Entonces, si el estrés, o si hay estrés sentirás más, más la fatiga. Va, nuevamente, da, da, da, salgo, salto, salto, mano, mano a tierra, da, arriba, salgo, arrigo, salto, y suelgo, y suelgo. Ok, perfecto, perfecto. Eh. ¿Cuál continúa? el más difícil. Piegamenti, piegamenti, piegamenti, andiamo, diritto, diritto, dopo no un mountain climber. último esfuerzo, ultimo esfuerzo, ultimo esfuerzo, mountain climber, mountain, Clive. mountain Clive. ok, guadalo qua, bachamos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tan. salgo sobre este, ok, nuevamente, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8, 9, 10 salgo sureste ah. cual continua? continua el que me fa morir el tricipiti el tricipiti el tricipiti me fa morir ah. yendo lentamente esquina derecha descendo ah. si tu glúteo toca a terra, ancora se siente la fatiga Ok, concéntrate, concéntrate. Sí, todo este esfuerzo vendrá pagato, Te lo digo yo. La salud es belleza, la belleza es salud. Ah. labor siempre a tu ritmo. Ah. piega, piega, piega, piega. Ok. ¿Cuál continúa? Paso en B, paso en B, B, B, B, B, B. Lo así. Paso en B. Va. ¿Está? Corsa 1, 2, 3 Nuevamente cambio de gamba Ok 1, 2, 3 Cambio de gamba Ok 1, 2, 3 Guarda, abro grande Ok 1, 2, 3 Cambio de gamba Ok, siendo 1, 2, 3 Cambio de gamba Ok, va 1, 2, 3 Cambio de gamba Ok 1, 2, 3 Cambio de gamba Ok, perfecto Par continuo, par continuo, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. Abdomen, va. Vamos a hacer con este balón. Tiro indietro, gamba directa, guarda. Mueve la gamba. Ah, con el abdomen. Sí, sí, sí, sí. Ecco es. Forza, comprime tu abdomen, guarda un punto físico. Guarda un punto físico. Guarda un punto fijo, guarda un punto fijo, guarda un punto fijo. Sí, sí, señores, sí. soy fuerte, Soy fuerte. ok, perfecto. ¿Cuál continua. Vamos a parar el lato lato. Lato lato, lato lato, lato lato. Cuatro, cuatro, lato lato. Uno, ta, ta. Brazo, avante. Brazo, avante. Brazo, avante. Brazo avan brazo avan brazo avan brazo avan brazo avan brazo avan brazo avan brazo avan ah, si tú no quieres saltar y va bene. fallo lentamente toco y toco continua plan plan plan plan vamos a hacer una modifica Una modifica. Bueno, bueno, pues te cosita, Me facho mal en la mano y tú metes el tapetino. Concéntrate. Concéntrate. No muela más. continuo, el último, el último, el último, skipping, skipping 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 salto nuevamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 salto, no riegas saltar, va bene, falo, paso, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salto. Ok, nuevamente. Por el yordo de hoy, habíamos finito. Gracias, veramente, a todas las personas que son alenatos con Más. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal. Les recuerdo, como digo yo, todo este esfuerzo vendrá pagado. La gente vuole verse bien, sana, vuole reunir tantos objetivos, pero no le meten empeño, sacrificio, disciplina. Y por qué es, eh, es que tanta gente no rayunge sus objetivos. Ah, que voglio inventarme, voglio de magril, voglio meter los abdomen como una chocolatina. Pero cuando, cuando te digo, álzate a las 9 de la mañana para hacer, no, qué pereza, no la falta, de he bebuto esta excusa no te portarán a niente. vamos a hacer un poquito de stretch stretch stretch pico de stretch stretch, stretch. piego gamba directa piego con esta ginocina de, rita, de, de y asiendo lentamente. lentamente lentamente lentamente ok cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio ahí. No, pero cambio cambio mato, ¿con quién quién hablando? parla de solo ok, okay gamba directa, directa, vada, sin tapicar el ginocchio y lentamente scendo fino a donde yo riesgo si tú metes la testa qua, eh, sei forte. has hay cuatro troques stretch, muy bien cambio, vamos ¿no? a la gamba internamente ok, cambio, cambio, cambio, cambio cambio cambio, cambio, ok, perfecto me piego, me piego salgo nuevamente me piego salgo, vamos ¿no? a el talón el, el objetivo es portar el talón al glúteo cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio eh. eh avanti, avanti avanti perfecto La otra, la otra, la la la cambio Ok. Perfecto. cambio cambio due. No, cambio cambio cambio Piego cambio ok lato. lato perfecto perfecto perfecto gracias veramente a todas las personas que, eh, que se han inscrito que han hecho estos vídeos lo importante es que tú le metas la intensidad tú tú no compites conmigo tú compites con tu exceso gracias veramente de cuore pablo